Procesaron a Nicolás paladini marido de Rocío Guirao Díaz, por evasión de impuestos. AFIP embargó al empresario por un millón de pesos luego de detectar que éste habría cobrado indebidamente reintegros de exportaciones que nunca llevó a cabo.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 Así lo manifestó Mercedes Ninki en todas las tardes y explicó. Acaba de ser procesado el marido de Rocío Girao Díaz, el señor empresario Nicolás Paladini. En una situación similar a la de Alberto Samit. El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros lo procesó por aprovechamiento indebido de tributos y le fijó un embargo de un millón de pesos. Además, la periodista manifestó que de no cumplir con la suma requerida le harán una inhibición general de sus bienes por haber percibido un millón ochocientos mil pesos a través de su empresa Biocom. El delito fue por cobrar indebidamente reitegros de exportación. Inventó exportaciones que no había hecho entonces hacía que exportaba cereales e inventaba sociedades que no tenían empleados. Hace una facturación trucha y proveedores truchos para no pagar impuestos, explicó la periodista.